La comunicación es volátil, las conexiones que vuelan invisibles de un usuario a otro son incontables, las tecnologías de comunicación parecen sacadas de una película futurista, los eventos del minuto anterior no son noticia, las distancias no existen, tu letra y tu voz alcanzan un auditorio que le gusta cuando escribes, cuando posteas, cuando compartes. ¿Qué estás pensando? La era digital ha hecho del mundo un lugar más comprensivo. Cada causa, cada grupo minoritario puede promover sus ideales. Conocimos personas que renuncian a consumir carne porque entienden que los animales también merecen vidas dignas y libres del maltrato de las industrias alimenticias. No nos faltaron las imágenes de miles de mujeres abogando por la belleza real. En lugar de la esclavitud de la industria de la moda, que con el photoshop y la extrema delgadez nos muestran unos modelos imposibles de belleza. Todos tenemos voces, pero solo se escuchan las que gritan más alto. Entre todas esas voces hay una que siempre ha estado abogando por la dignidad humana y viviendo nuestras creencias. Una institución milenaria que se ve opacada por prejuicios modernos. No se metan en problemas, sociales. Al cardenal que se calle y que atienda el lío que hay en el... Pero hemos estado siempre, en todas partes, en medio de la multitud, desde los tiempos del imperio romano, creciendo lado a lado con el desarrollo de la ciencia, participando en la creación del método científico, instalando universidades, hospitales y orfanatos, mientras crecíamos en la fe y plasmábamos en libros la relación de Dios con el hombre. Cruzamos el océano para descubrir un nuevo continente. Expandimos el mundo y reescribimos los mapas. Hicimos el primer discurso de igualdad social en el nuevo mundo. Luchamos en contra de la esclavitud, el racismo, por el derecho a la vida digna y aunque te digan lo contrario. Hemos sido los primeros en abogar por los derechos de las mujeres y su importancia en la sociedad. Estuvimos en la formación sociopolítica de Europa y de América. Vimos crecer y desaparecer el régimen nazi. Sobrevivimos el holocausto. Tumbamos contigo el muro de Berlín. Dimos la cara por los más necesitados en África. Rescatamos a los enfermos y a los huérfanos de la calle de todas las épocas. Hicimos misiones de ayuda organizada cuando el tsunami de Indonesia, en los terremotos de México, Chile, Haití y muchos más, y otras tantas cosas que tardarían 2,000 años para ser contadas. Todavía hoy criamos a nuestros hijos en valores para la sociedad. Nuestro Papa Francisco ha intercedido directamente en la relación entre Cuba y Estados Unidos y otras situaciones que afectan el mundo político-social. Aún siendo masacrados y perseguidos en Siria, estamos intercediendo por ellos ante otros países. Defendemos la vida del que aún no ha nacido y la de su madre, abrazando nuestra cruz cada vez con más fuerza, en el rincón más olvidado del planeta, no solamente predicando de Dios y sus maravillas, sino dando una ayuda más real, concreta, constante y sin buscar ningún mérito. Allí, donde no llegan las instituciones de ayuda, ahí hay un cristiano. Cometemos errores, pero trabajamos para sanar nuestra familia y mostrar a un cristiano más humano, más pensante y activo. Nuestra fe no anula nuestro derecho de participar activamente en la sociedad. Aún tenemos mucho que aportar. El verdadero cristiano no está aislado. Vivimos donde tú vives. Y sabemos que, creyente o no, queremos las mismas cosas. Paz y amor y que las cosas se hagan como tienen que hacerse. No pedimos que los demás se callen, sino que nuestra voz se escuche. Aún tenemos un montón de cosas que decir, un montón de cosas que compartir. Pero para alzar nuestra voz, hablar más fuerte, más claro, necesitamos un espacio, un espacio propio, para el aprendizaje, para el debate, la sana conversación y, por supuesto, para la oración. Un espacio para nosotros y para ti también. Pero para eso, tenemos que hacerlo juntos. Sé parte de la digitalización de nuestro canal. Entra a alzarlavoz.org y entérate cómo puedes hacer tu donación.